Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Ya nos va quedando muy poquito. Mañana, si después del viaje me da tiempo, haré vídeo. Si veo que no estoy muy allá, no haré vídeo. Si me notáis un poco deprimido, es estrés por vacacional. Bueno, en principio, muy buen movimiento de Bitcoin. En una hora tenemos dos velas, dos velones. Vamos a verlo mejor así. Eh, que eh, pues han subido además. ...cada uno al, al, han sobrepasado el volumen del anterior... Eh, ...en un movimiento muy bueno diciendo... ...ey, estamos topando una zona de mínimos... ...y vamos a tirar hacia arriba... ...vamos a ver si el movimiento es bueno... ...nos falta cómo lo vamos a confirmar... Lo vamos a confirmar en cuatro horas... ...porque de momento... La vela de 4 horas anterior, bueno, pues llevamos estas velas martillito, una doji, muy buena, o sea, esa vela después de tocar la media de 100 en 4 horas, muy buena y rebote automático. Vamos a ver cómo cierra esta vela de 4 horas, súper interesante, que cierre en torno o en el entorno de llegar a la EMA 20 en 4 horas. Eh, si os fijáis, bueno, si os fijáis, seguro que os he fijado y dice, joder, que no, estas dos líneas naranjas puñeteras que has puesto aquí parece que está cerrando un poco, está comprimiendo efectivamente, está comprimiendo bastante eh, si comprime y empieza a subir el volumen, que de momento tenemos dos velas, bueno, rojas pero con recuperación con un volumen decente, si esta vela de cuatro las cumple con un buen volumen supera las anteriores y, y bueno, ya os digo y cierra por cerca de la EMA 20 para la siguiente, atacar la línea de tendencia es probable que podamos ver una ruptura al alza. Vamos a ver, eh, es probable. De momento es probable. El RSI que nos dice, vale. Otra cosa que tenemos que mirar. Bueno, si lo vemos en 4 horas, tenemos un toque, dos toques. Eh, hizo una especie de falsa ruptura, se vino abajo y ahora está volviendo a romperlo. Importante que pase la zona de 50% para seguir subiendo. Si lo vemos en una hora. Aparte de que las velas han sido muy, muy buenas. Una pedazo de vela martillo de recuperación tremenda. Y defendiendo muy bien la zona. Y la siguiente vela espectacular. Esta siguiente, pues bueno, debería ser una vela martillo de este tipo. Incluso una doji quedar bastante cerquita para luego romper nuestra línea nitro. E irse a por la media de 50 en una hora. Sería lo ideal. Eh, ya os digo, de momento, muy buena ruptura. Veis cómo teníamos el toque, otro toque. Bueno, pues aquí tonteó, rebotó aquí y... Ahora hemos roto, nos estamos apoyando en la línea roja que teníamos, pues eso, que fue una resistencia aquí, aquí fue soporte, o sea, es una línea, otro soporte aquí, es una línea muy importante, por eso la tengo marcada, y a posteriori romper la zona de 50 y empezar a crecer sería lo suyo, y, y, y eso acompañado de una ruptura de la línea naranja que tengo aproximadamente en la zona de los 22,450. Esa ruptura al alza estaría bastante bien, evidentemente. Habría que llegar a la siguiente zona, la media de 200 en 4 horas. Bla, bueno, o sea, perdón, en una hora. Y bueno, ya, ver, ya veríamos a ver qué narices pasa. La media de 50 es la clave. Esta media de 50 en 4 horas es la clave. Eh, que bueno, pues una vez perdida, hay que retestearla. Y yo pienso, depende de cómo se, se vea el volumen, puede ser simplemente un retest. Vale, la hemos perdido después de, veis, fijaros cómo la rompimos al alza, fue muy bueno. Le hemos perdido la media de 50, la, la testeamos, la perdimos, pues lo normal que si la testeamos y la perdemos la volvamos a testear por abajo. De los 22.500 vamos a ver, un poquito más abajo posiblemente, eh, vamos a ver eh, si esto es posible, si, si al menos el tres, retesteo es bueno. Si se da con fuerza y suficiente volumen quizás la podamos romper, si no pues testeo y otra vez abajo. Ya veremos a ver cómo se quiere comportar, qué nos quiere hacer y qué sorpresa nos quiere dar. Bitcoin, Bitcoineando, como ya sabéis. Eh, por otra parte, ¿qué ha pasado en el mercado? Pues hoy el DAX cerró bastante mal, lo vi un poquito, ¿no? Eh, aquí está, 0.33. Al final, nada más. Bueno, no está mal. El eBay sí cerró en positivo el 0.42, y el que está jugando al escondite, bueno, aparte del oro que está hiper-mega manipulado, yo no sé qué análisis están haciendo con él, pero bueno, es el SP500, eh, que si positivos, que si negativos, está aquí tonteando mucho, y si lo vemos en una hora, pues mucho más todavía, mucha volatilidad, eh, bueno pues es, es, es muy normal eh, con los días que vienen muy atentos, mañana empieza la reunión de la SEC pasado nos dirán alguna cosita eh, ¿Estar dentro o estar fuera en estas operaciones? Pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Eso depende muy mucho de cada uno. En estos momentos, muchas veces, eh, el trade mejor es el que no se hace. Pero bueno, depende de en qué momento estén tus posiciones, eh, de mil cosas, ya lo sabéis. Eh, habrá bastante volatilidad el día miércoles, eh, pues posiblemente el día jueves también... ¿Vale? Porque nos van a decir cositas. Y a partir del viernes, si el mercado las absorbe correctamente, quizás podamos empezar a ver eh, bueno pues movimientos más decentes. Pero va a depender mucho, muy, muy, mucho de lo que nos digan el miércoles y lo que nos digan el jueves. ¿Por qué? Pues porque el miércoles nos van a decir, el tema de los tipos de interés, etcétera, etcétera, y el jueves nos van a decir, estamos en recesión, no estamos en recesión, cómo está la economía, y bueno, a partir de ahí, en Estados Unidos, evidentemente, en Europa está hecho una mierda, y más mierda que va a estar, bueno, a partir de ahí, pues tomaremos decisiones. Bien, en cuanto al canal, ¿vale? Vamos a ir al canal, no solamente que se esté comprimiendo, por eso están las dos líneas naranjas que tengo aquí, sino que el canal original, que tenemos estas barras paralelas, eh... Aquí no podemos tomarlo como fallo porque sí llegó el precio, pero la parte inferior no ha llegado ni en un suelo, ni en dos suelos. Recordar que ayer lo dije, podemos cerrar directamente y empezar a subir a la alza o venir a apoyarnos dos veces. De momento ha hecho por venir a apoyarnos dos veces, pero ninguna de las dos veces ha tocado dentro de lo que son las líneas de tendencia ni la de los cuerpos. Un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí y otro toque. Eh, ya, no, ya, no, ya no llega, aquí no llega. Y ni tampoco la de las mechas, bueno, que tomé como referencia el, las mínimos de aquí, con este mínimo, ya línea recta, esto atravesó, esto fue perfecto. Entonces, mmm, ¿puede ser que esté fallando el canal por debajo y rompamos al alza? No lo sé, no lo sé. De momento lo que sí es cierto es que el precio se está empezando a comprimir, como si fuera una cuña y lo vemos muy bien en cuatro horas, es donde mejor se ve, porque yo he echado las líneas a, la, a, las, a los cuerpos, ¿vale? Si lo echamos a las mechas nos hace algo muy, muy similar. Entonces, bueno. ...de cuerpo, cuerpo, cuerpo... ...uno, dos y tres toques... ...aquí tenemos uno y dos... Ah, ...creo que va, daremos el tercero... ...y si se da la ruptura sería fantástico... ...ya veremos, pero hay mucho juego... Eh, mañana es martes, todavía hay tiempo para poder hacer algo... ...pero también esta vela, pues bueno... ...puede darse completamente la vuelta... ...y hacerse una vela roja... ...no nos confundamos que tiene que terminar... ...llevamos solamente una hora y 25 minutos... ...que ha sido muy muy buena... ...tanto la, la final de la vela de cuatro horas anterior... ...como esta siguiente de una hora pero no dejan de ser velas de una hora y necesitamos configurar algo en condiciones en cuatro horas. Eh, bien, la dominancia de Bitcoin. Hoy subiendo, hoy mejorando jeje, eh, las anteriores. ¿Qué pasa con el con el total market, bueno pues vemos que el de Bitcoin con Bitcoin está en 282 sin Bitcoin está en 233 es decir, es decir con medio puntito eh, con lo cual las altcoins están pues eso, eh, un poquito mmm, a la baja, esto puede ser y tiene pinta de ser un doble suelo y empezar a subir, por supuesto que sí entonces muy atentos eh, Por pues, si se pone a, a, a, a tirar arriba, al alza, pues bueno, vamos a ver Ethereum haciendo lo propio, exactamente igual que Bitcoin. Vemos que en 4 horas pues está haciendo una vela quizás de momento eh, mejor que la, que la de Bitcoin. Si vemos la de Ethereum, veis, bueno, puede incluso abrazar a la vela anterior eh, con una buena mecha de recuperación. Si vemos Bitcoin en 4 horas. Bueno, pues tenemos una doji y aquí ya está tirando para arriba. Entonces, bueno, vamos a ver cuál de los dos se comporta mejor. Normalmente Ethereum suele salir más disparado, pero importante la media de 100 que tiene aquí, que la pase en 4 horas y, bueno, pues nos daría sorpresa. Yo creo que Ethereum eh, va a terminar tocando la zona que tenemos, ¿veis? De este suelo anterior y la zona de 1700 aproximadamente debería tocar la que todavía no ha tocado. Y bueno, pues sería un punto bastante, bastante interesante. Si lo supera después, ya veremos. De momento, eh, esperando la volatilidad del miércoles. ¿Qué más tenemos por aquí? El títer. El títer que parecía... Vamos a ponerlo en... Bueno, parecía que recuperaba un poquito de su dominancia, pero al final parece que se nos viene abajo, porque Bitcoin y Ethereum están empezando a recuperar un poquito. Entonces, bueno pero en diario vemos que la vela sigue siendo bastante buena, aunque está empezando a rechazar la EMA20 sería bueno, un buen rechazo de la EMA20 y que no lo pase a la primera no se suele pasar a la primera en ningún valor pero bueno, eh, que eso es el oro y nunca se sabe, en cuanto a las altcoins bueno, tenemos a Cardano, pues muchas retrocediendo un, un poquitillo, tampoco demasiado, es decir uh, vamos a ponerse en porcentaje de cambio vamos a ver las perdedoras, ORN con un 13, vamos a ampliar aquí un poquitito para verlo mejor eh, los library case, dinero gratis melos un 10%, entonces bueno, hay unas cuantas en torno al 10% me interesan las ganadoras porque tenemos bueno los cortos de Bitcoin que están empezando a subir peligrosamente vale eh, no son muy peligrosos en tanto en cuanto no pasen el 50% de esta línea del canal vale el 150% del canal ya lo rechazo una vez, puede ser que lo rechace otra vez podría ser, lo ideal sería que se nos, viniese, se nos viniesen aquí abajo y nos diesen un poquito de aire, pero bueno, de momento están acumulando cortos en Bitcoin, eh, evidentemente va a ser por el tema miércoles, es normal que vayan empezando a acumularse OVR subiendo un 8%, Certic un 6,80%, Velas un 6%, también Sushi un 6,5%, o sea, bastante bien en cuanto a algunas, unas poquitas, pero son muy poquitas, ¿veis? Por eso vemos el total market que decíamos que, ¿dónde lo tenemos por aquí? Vamos a ampliarlo, Opa. ...que no... ...hay medio punto de diferencia entre el mercado con Bitcoin... ...y el mercado sin Bitcoin... ...ese medio punto de diferencia es bastante, es mucho... ...como para que las altcoins no sufran, ¿vale? Y están sufriendo pues de lo lindo. Solamente tenemos unas muy poquitas subiendo y el resto todo rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo que me muero. Así que, bueno, un poco más que decir, de verdad. Eh, muy atentos a lo que pasa en estos días. Insisto, seguir recordando que estamos en un mercado bajista y dentro de ese mercado bajista, recordáis este canal que ya dibujábamos teníamos aquí esta zona de resistirá y al final resistió una falsa salida y se fue para arriba bueno falsa salida tampoco porque si tiramos la línea desde este punto inferior bueno pues eh, lo vemos ahí este pájaro está viendo en una hora eh, y es un diferente un poquito eh, hemos tocado la parte superior, es muy probable que si no conseguimos eh, recuperar la zona del 50% y ir, a la, y ir a la alza, eh, pues po podamos ir a seguir, seguir descendiendo hasta la parte inferior, a la zona de 20.000 y pico. Eh, estaría bastante bien, o sea, sería un movimiento muy, muy bueno, pero bueno, si tenemos posiciones abiertas en la red, pues nos pueden fastidiar un poquito, pero es un movimiento bastante eh, probable, ¿vale? El miércoles. ¿Esto quiere decir que luego nos rebotaríamos y nos volveríamos abajo al infierno y nos diríamos ahí 17.000 y sería todo terrible? Yo creo que no. ¿vale? Yo creo que no. Estamos dentro de un movimiento que está intentando tirar al alza, si lo vemos en cuatro horas. Exactamente igual que este de aquí, igual que este de aquí. Eh, pero este su objetivo ¿vale? es reclamar, intentar reclamar el, el soporte el soporte de la zona de, de los 28. 28 mínimo, ya dije, que en esta mecha de aquí, 25, 350. Y todavía ni, ni lo hemos olido. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente lo cumple. De momento, muy interesante eh, que estamos en mínimos y máximos ascendentes. Eso es una realidad que no podemos obviar y es la que tenemos que ver. Nos pueden engañar con noticias, nos pueden engañar con mil cosas, pero la única realidad es que tenemos mínimos ascendentes y máximos ascendentes eso es en lo que nos tenemos que fijar, evidentemente cómo está nuestro RSI, evidentemente eh, cómo está el volumen eh, que no está mal, no está mal, podría estar mejor pero no está mal, así que bueno, poco más que decir, mañana más mañana regresaré y si me da tiempo cuando vuelva y estoy de humor, no muy cansado etcétera, etcétera, del viaje tachán, tachan pues nos veremos las caras Chicos, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.